Algo que viene muy en boga y está en agenda en nuestra ciudad tiene que ver con el Código de Convivencia Urbano. Varias organizaciones, muchísimas organizaciones locales se juntaron y firmaron un eh, comunicado que dice no al código represivo de Garro y este viernes mañana a las 10 van a estar en la puerta de la municipalidad eh, haciendo una conferencia de prensa para denunciar justamente el código que nuevamente Garro, recordamos después del 2018, reflota y quiere hacer aprobar para esta segunda gestión aquí en la ciudad de La Plata. Para que nos cuente un poquito más sobre esto, estamos en comunicación con Valentina Pereira. Ella es eh, de la Asociación de Travestis, transexuales y Transgénero Argentina y además Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. Estamos hablando de AMAR, obviamente de, eh, de las organizaciones firmantes que también tienen que ver con derechos humanos, colectivo de abogados, entre otras, y movimientos sociales. Obviamente, Valentina, bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Mm, bueno, Valentina, primero en, en particular, digo, desde eh, ATA, desde AMAR, ¿qué es lo que tienen para decir de este de este código de convivencia? Bien, como vos bien decías, ¿no? En el 2018 se trató de, de votar en el Consejo de Liberantes sin, sin éxito, porque obviamente estábamos ahí nosotros como parte de las organizaciones que, que, que marchamos esta vez para generar el código de convivencia y hoy por hoy eh, nuevamente Julio Barro impulsa este proyecto, pero no es menor digamos la situación en la que se da porque hoy por hoy ellos tienen mayoría en el caso deliberante, eso me refiero a, a la gestión municipal. Eh, antes no lograban no ser con los votos, hoy como que no sería un problema votarlos y aprobarlos. Por eso nuevamente estamos organizándonos para, para dejar en claro este repudiable proyecto de código de convivencia, que lo que nosotras entendemos, en nuestro lugar como trabajadoras sexuales, travestis y trans, eh, inmigrantes también, lo único que genera es más violencia, más discriminación, más estigmatización hacia los sectores más vulnerados, eh, incluyéndolos a las trabajadoras sexuales, ¿no? Hay, hay dos de los Particularmente dos de los puntos en los cuales nosotros nos detenemos como parte del movimiento de trabajadores sexuales, eh, en los cuales se prohíbe directamente el uso del espacio público eh, a la hora de ofrecer un servicio. Eh, es muy amplio el concepto. Sí. Eh, no solamente nos perjudica a las trabajadoras sexuales de modalidad de calle, sino a toda persona que ocupe el espacio público, para ofrecer un servicio, ya sean los cuidar coches, los vendedores ambulantes, eh, los compañeros manteros, o sea, hay un hay un mensaje más, digamos, como te decía al principio vienen por lo nosotros entendemos y leemos eso digamos que, que vienen por sectores que menos derechos tenemos no te íbamos a preguntar por en particular más allá de la articulación que vos nombras recién que incluye eh, manteros uh -huh. manteras trabajadores de la cultura eh, hubo partidos sectores políticos que se acercaron eh, a decir bueno vamos a votar en contra de este código de convivencia cómo es ese diálogo Mira, básicamente se ha armado comisiones, eh, creo que tengo entendido que son seis o siete, dentro de lo que es eh, en las comisiones de debate en el Consejo Deliberante, las cuales deberían ser públicas para la, la ciudadanía. Eh, Nosotras hemos tratado de formar parte de esos debates eh, para, para poner en, sobre la mesa, digamos, nuestras inquietudes, las cuales no hemos tenido ninguna respuesta hasta el hasta el día de, de hoy, ¿no? sinceramente todavía no nos han convocado a formar parte de este debate que a nosotras también como parte de la ciudadanía local no, nos atraviesa, ¿no? eso es lo que nosotras siempre venimos a decir, siempre se toman medidas en relación a ciertos colectivos y nunca nos hacen partícipe de nosotras, ¿no? Mm. preguntando qué queremos hacer ¿En qué podemos aportar? Bueno, uno de los puntos, eh, para, para retomar parte de lo que veníamos charlando también, uno de los uh -huh. puntos importantes es este que tiende al menos a tener un sentido más punitivista, ¿no? Es decir, y, y, y la pregunta que uno se podría hacer es, eh, y del análisis que siempre hacemos, eh, quienes trabajan en la calle, ojalá tuviesen la posibilidad de trabajar en, en condiciones totalmente distintas, que, que no sea la calle, si se aplicase... Un código de convivencia como el que se está eh, uh -huh. gestando. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería la solución que, que al, a ver si, si dijo algo, no el municipio, que se le brindaría justamente a toda esta gente que vive de, de ese laburo? Mira, nosotras entendemos de este lugar que el, el, si se aprobase este proyecto de, de código. Eh, el ponerlo en práctica sería muy, muy engorroso y esto generaría más violencia a, a nuevamente a los sectores quienes menos derechos tenemos, ¿no? Uh -huh. Y dándole y brindándole un, un poder extra a, a, las, a las fuerzas de seguridad, digamos. Eh, nosotras, obviamente, estamos abiertas al diálogo, pero no, no, no avalamos estos proyectos, ni estas políticas punitivistas ni prohibicionistas. Eh, la idea sería por ahí generar una mesa de trabajo para ver de qué manera se puede solucionar con todas las partes involucradas, ¿no? Aparte nosotros entendemos que este código sería inconstitucional porque hay un montón de irregularidades que van en contra de normativas provinciales y nacionales y tratados internacionales. Y en el tema del trabajo sexual, en la zona roja por ahí, es bastante dificultoso poder generar una mesa de trabajo pero nosotras desde el lado del, de, de la lucha, digamos, estamos dispuestas. Eh, uh -huh. También entendemos que no es casualidad esto de, de tratarlo ahora, como vos decías, de que ellos tienen mayoría, yo también te lo dije hace rato, sí, no. tienen mayoría, sería un, impedime, eh, serían, uno, sería un impedimento a la hora de votarlo porque lo sacarían, eh, rápidamente, uh -huh. pero también lo vemos como una estrategia política de cara al 2021 que vienen las elecciones y poder contentar a cierto sector de la ciudadanía platense para poder sumar votos. Eh, si hablamos de, del trabajo sexual, el 90% son travestis y trans inmigrantes. Hoy por hoy, uh -huh. si te, si quisieran, digo, no sé, pensándolo en voz alta, si quisieran terminar o intentar sacar a esas personas que ejercen el trabajo sexual o están en situación de prostitución, buscarían otra alternativa como la es la del cupo laboral trans, que en el 2015 se sancionó y hasta el día de la fecha el municipio de La Plata no lo adhiere. Bueno, generemos otras alternativas antes del prohibicionismo. En el contexto de, de pandemia, desde AMAR, desde ATA, ¿qué, otra, qué otros reclamos eh, pueden, pueden contarnos que hayan tenido, otras exigencias o cómo estuvieron laburando eh, y si tuvieron? en algún diálogo con la municipalidad. Mira, nosotras, desde el colectivo de trabajadoras sexuales, básicamente desde AMAR, hemos tratado de, de, de asistir a las compañeras porque entendemos que estas medidas de, de no poder circular, del aislamiento social, yo, yo, nosotras entendemos todo. Pero qué pasa cuando no tenés para comer, qué pasa cuando no tenés para pagar tu alquiler, qué pasa cuando la policía te reprime por más que vayas al supermercado, digo, la identidad por sobre eh, el trabajo, ¿no? Digo... Hemos estado haciendo un trabajo bastante arduo, poniéndole el pecho a la situación en, en pandemia, tratando de asistir a las compañeras, no solamente con módulos alimentarios, sino tratando de, de, de tapar baches, como decimos nosotros, a la hora de lo habitacional eh, y de la violencia institucional que se ha incrementado, ¿no? básicamente se nos a, se nos dificulta muchísimo articular acá a nivel local, teniendo en cuenta que no hay ni mesas locales, ni siquiera hay funcionarios o funcionarias que, dispuestos a, al diálogo, a recibirte, como vos decías, a ninguna organización social. Eh, por ahí eh, tratamos de articular con provincia o nación, teniendo en cuenta que, bueno, nosotras por suerte estamos acá en la capital donde pueden estar los diferentes ministerios, pero qué pasa con otros lugares, ¿no? Y el movimiento feminista, Valentina, acá, el, el local, digamos, las organizaciones locales, en este contexto con el Código de Convivencia, ¿se han acercado? Mira, hay varias organizaciones sociales, movimientos así de, de, de diversidad, de otras trabajadoras sexuales que no están organizadas con AMAR, eh, así espacios, movimientos políticos también, que se están sumando a la lucha, venimos ya de dos reuniones previas para llevar esta acción que mañana vamos a hacer en las puertas del, de la municipalidad. Ha habido diferentes organizaciones que se han organizado, valer la redundancia, a la, a, para poder asistir a diferentes sectores, sí. como los compañeros senegaleses, uh -huh. como las compañeras privadas de su libertad, como las trabajadoras sexuales nosotras, como las travestis y trans en otros lugares o sea ha habido diferentes con algunas nosotras hemos articulado con otras no pero sí eh, hay hay un, un un arduo trabajo territorial en la en la plata de diferentes organizaciones sociales para poder eh, balear, digamos esta, esta situación no